Hola, muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo en canal, donde vamos a jugar Glitch Time Sans Bueno, deseenme suerte, suscríbete si aún no estás y activa la campanita para más videos de este tipo Y Bueno, ¡vamos con el video! A ver, ya empezó a fe... Ya con la música me convenzo Para que me mate 58 mil millones de veces Ya con eso me convenzo yo Ya con eso solo me convenzo yo A ver, vamos a ver Vamos No No me vas a dar con ese ataque chafa No No me vas a dar con esos ataques tan chafas Ni un solo golpe me vas a dar con esos ataques chafas Me voy para acá Con esos ataques chafas no le das a nadie O eso espero, que no le dé a nadie Porque la verdad es que sí hacen mucho daño no, nope. no, nope. no, nope. no, nope. no nope. Nada, no me vas a dar con nada, no me vas a dar nada A menos de que me ataque un bug, es lo único que va a hacer que me haga daño O un ataque muy random, eso sí me hace mucho daño No, no, ya me hizo daño un poquito, no me acordé de eso Quédate aquí, listo 86 de vida, creo que es suficiente para llegar a un final. No, no va a estar con nada. No me va a hacer con nada. Aunque la verdad la música me gusta mucho. Pero bueno, eso no me va a convencer para dejarme morido. A ver, el Sans ya está un poquito cansado, eh. Y mi nombre es Fritz No fue. No sé por. Me no sé la historia de este Sans. No he visto ningún. Ay, no manches. Me hice daño yo mismo. No No me vas a dar me quedo, aquí. me quedo aquí Me quedo aquí Me voy para acá Me quedo aquí No me va a dar con nada de los blasters Con ningún blaster me va a dar Eso espero Que no me dé ni un blaster A ver esto me va a dar 100% Aunque sea uno Lo sabía ya se cansó, ya se cansó Hasta aquí he llegado Hasta aquí llega mi práctica eh. Si muero, no me culpen Porque no he practicado esta parte No las he practicado mucho Como que digamos Así que es de pura casualidad Si es que gano No, me quedo quieto No Si no hablo es porque no tengo más palabras O simplemente porque ya nos... Ya estoy muy concentrado. Una de las dos. Ya ya, ya se cansó ahora sí. Ahora sí me llamo Chara. What? Ahora sí me llamo Chara. No me quiero morir ahora, ahora mismo no me quiero morir. No me quiero morir. No quiero repetir todo. Listo. Ahora lo voy a matar. Lo voy a matar, lo voy a gozar, como no se lo pueden imaginar Ay no, no, no, no, esto no se puede ganar Es que esto no se puede ganar, simplemente Esto no se puede ganar y ya Jódete, jódete tú Bueno, yo aquí Ay, no puede ser, ¿eh? Oye, pero si ya se había acabado la batalla, ¿por qué me vienes otra vez aquí? asesinarme de nuevo o qué? Tiene res... Resetio Bueno Vamos a esperar Los créditos Siempre es necesario poner los créditos Nunca, pero nunca Dejo que los créditos se queden atrás ya. Bueno, nada más cuando esté el último nombre voy a ponerlo en cámara rápida Ustedes lo van a estar viendo como si nada Como en velocidad muy alta Pero yo lo veo como uno segundo por cada segundo de esto No sé qué te voy decir, la verdad... Bueno, chicos, estamos con Swap, Swap Sans. Una batalla contra un Sans. ¡Ay, qué, qué buena música! ¡Qué buena música de comienzo! Bueno, vamos con la batalla real. ¿No carga? Se me huyó. ¡Nee! Es un hermoso día afuera. Las flores florecen, los pájaros... Captan en días como estos niños como tú, su alma debería morir sin piedad. No, perdón, si no, no, no, no, no, no. ataca, chafa, no más. Este sí, no, nada más juego una vez en el directo. Así que perdóneme si muero o algo. ¿Sigues vivo? No por mucho Tú sientes el humo rellenando el corredor? Toma Niño, esta es una broma que me esté perdiendo Porque esto no es una broma Tú realmente no te va a gustar lo que pasa después Me espera la gloria infinita No me vas a dar. No me vas a dar y ya. Escuchaste bien. A veces fumar no mata solamente a los fumadores. También a los que están cerca. Toma. ¿Sabes cuánto me importa eso? Actualmente no pensaba estar con un, un asesino serial. Pero tú mataste a mi hermano. No manches, me atravesé con el blaster. No, me voy a morir. Traga, traga, traga, traga. Espera, no me... No me contó turno. Pero encontré su cuerpo de batalla en Snowdy. Hey, tengo una pregunta. ¿Todas las personas son... Son malévolas, sin piedad, como tú? No, pues pregúntale a alguien que no sea yo Porque la verdad yo no sé nada de eso No sé si todas las personas de aquí son así Toma Estoy seguro de que tu familia te ama Eso es lo que te enració Donde creciste en una norma genocida No No no. No. Ultradogue. No me vas a dar con eso. Nunca me vas a dar con eso. Chico, esto es realmente divertido matar a, des a centenas de personas. Después de todo, ellos también tenían familias. Padres que los amaban. Y amigos. Ya me empezó a dar pena. Ya me empezó a dar mucha pena. Pero eso no te importa. No, no me importa, la verdad. Pero sí me da mucha pena. <risa> porque no conozco a esas familias. Pero bueno, esto es un juego, ¿no? Sans está cansado mentalmente. Humano. Lo puedes ver. Estoy enfermo de todo esto. Esto no es la primera vez que he dicho esto. No lo es. ¡Ay, no! Mucho blaster. No, ya apaga. Vamos a matar. Me curo 90. Me curo 90. Debo de curarme. En, el, en cualquier caso, tú has alcanzado este punto. Y puedo decir que todos los que has matado en este universo. Bueno, estoy cansado. Como tú pensabas, estoy cansado. Ay, no manches. No quiero caerme otra vez. Si no me muero, no. listo, nada no, más no tenía uno, está puedo actuar, no me hago daño, Piedad, escuchen, por si acaso, no me creen, no, simplemente no deja poner piedad, no me dejan perdonarlo, así que no me culpen si lo mato o algo. Este muerto es el ataque final ¿Eh? Espera No No míralo Míralo pobre No puede ser No puede ser le corté la cabeza Ah Ah Bueno después de esa trauma Por favor suscríbanse y denle like si quieren ver más videos de este tipo, ya que me cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo pasarme estas peleas. Y también me hierre mucho sentimentalmente, ya que no me gusta matar tanto a personas, la verdad. Las cosas como son. Bueno, los dejo con los créditos. Bueno, adiós.